Módulo académico de aprendizaje, Matemáticas Operativas, Unidad Didáctica 3, Modelando Expresiones Trigonométricas. En esta unidad didáctica usted aprenderá a solucionar situaciones, problemas reales que se pueden modelar a través de triángulos, el cual comprende los siguientes criterios de desempeño. Solucionar problemas trigonométricos diferenciando las formas de representar un ángulo y sus medidas solucionar problemas reales aplicando el teorema de pitágoras solucionar triángulos rectángulos utilizando las razones trigonométricas solucionar situaciones problema aplicando las leyes del seno y coseno graficar funciones trigonométricas estableciendo entre ellas las diferencias en cuanto a su periodicidad frecuencia dominio y rango describir y modelar fenómenos periódicos del mundo real aplicando relaciones trigonométricas. Realizar transformaciones de expresiones complejas a simples aplicando identidades trigonométricas. Solucionar ecuaciones trigonométricas aplicando las identidades trigonométricas y reconocer la importancia de la modelación de situaciones reales a través de expresiones trigonométricas.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 Esta última tiene el propósito de demostrar los aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. La trigonometría le permitió al ser humano medir distancias que hace 2000 años era imposible de medir, como por ejemplo el diámetro de la Tierra o la distancia de la Tierra a la Luna y están presentes en situaciones tan simples como calcular la altura de un edificio o de un árbol. Además, fue una herramienta que en su momento potenció el desarrollo científico de la humanidad y otras ciencias que se apoyan en ella. La trigonometría estudia las relaciones entre los lados y o los ángulos de un triángulo y permite solucionar situaciones problema, que se pueden modelar a través de expresiones trigonométricas. A su vez, las expresiones trigonométricas utilizan las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos agudos, denominadas razones trigonométricas. Es fundamental, entonces, que se apropien de las herramientas que la trigonometría le aporta a la solución de situaciones problema reales la unidad didáctica denominada modelando expresiones trigonométricas se centra en la solución de situaciones problemas reales que se pueden modelar con triángulos o con expresiones trigonométricas. Después de abordar las temáticas propuestas en la unidad didáctica estará en condiciones de resolver problemas que se puedan modelar a través de expresiones trigonométricas para lo cual